Bueno, ya estoy, estoy abriendo esto, ¿vale? Bienvenidos a Toxic Game Channel, estas son las pegatinas que vienen, mirad, no están nada mal, ya he utilizado algunas para ponerlas en el, en el PC. Aquí tenemos Gerard, tenemos The Witcher, Who is your destiny, y varias que me gustan más con la espada mirando hacia abajo. Por ejemplo, aquí que tenemos dos de Witcher grande y este en grande. Son cuatro páginas de pegatina. Esta venía con un... Aquí había una que ya he utilizado y es que había otra también en negro que la he puesto en el, en el PC. Y luego tenemos esta que fijaos, es que está guapísima. Bien. Bueno, pues esto lo tenemos por la parte de The Witcher. Lo dejamos aquí y oh, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Es Super Mario. Super New Super Mario Wii Wii Super Mario Bros. Wii me encanta bueno por si queréis ver el disco está aquí vaya hombre aunque todavía estoy bastante malo pero bueno con estas cosas me entretengo oh ¿qué es esto? ¿qué pone aquí? a ver ¡Feliz Navidad! Vive la historia nunca escrita. 10 de febrero del 2023. ¡Oh, what's Legacy! ¡Oh, sí! Una invitación del niño Hurón. Te deseamos unas Navidades mágicas. Tú defines tu legado. Vale, firmaré. tengo algunas ganas de que llegue el 10 de febrero bueno y esta es mi recomendación de anime Blitz. este es el primer tomo además así que si lo abro desde aquí empezaremos a verlo desde el principio aquí tenemos a a nuestra amiga Chimigami, que tenemos la escena mítica ¿eh? en la que le pega a estos pandilleros ¿no? y le dice y le dice aquello de ¿sabéis qué es eso? <ríe> Apareces de la nada dándole una patada a Yana y encima pretendes que nos apartemos de tu camino. ...lo habrán dejado en memoria de la cría que se mató ahí. Primero, el, la, Esto hay que leerlo así, ¿eh? Esto no es cosa... Le pega una patada... ...lo lleva hasta allí. Pregunta número dos. Pregunta número dos y se quedan así todos. ¡Oh! ¿Qué puñetas creéis que es eso? tú el apestoso de ahí lo habrá dejado en la memoria de la cría que se murió allí exactamente respuesta correcta entonces ya estáis pidiendo perdón Y bueno, dice... Y que está... La chinigami ahí... Creyéndose que no, que no la ven todavía... Pero bueno... Ah, bueno, y el padre... El padre... El padre, qué bueno el padre... Bueno, me voy a conseguir esto... La serie de, de anime de Ramma Pero bueno, este... Valía bastante baratito... Y me encanta. Ya sabéis, es una muy buena serie. Con mucho relleno también, como Naruto. Pero bueno, está bastante bien. Hasta la próxima, amigos.